yo la invité una noche a beber y me dijo que hace rato ya me quería ver yo pensaba que podía volver pero no es así no me siento bien yo la invité una noche a beber y me dijo que hace rato nadie más, mirando para todos lados y sin poder encontrar, alguien que me sea real a pesar de mis errores, si estoy perdiendo el tiempo al menos veo colores, a seguir pintando mi vida sobre este lienzo, todo lo que he vivido te lo cuento con mis versos, tengo cicatrices por todo lo que me hicieron, la conciencia sana porque sé que no pudieron, yo la invité una noche a beber y me dijo que Volver, pero no es así. No me siento bien. Yo la invité una noche a beber y me dijo que hace rato ya me quería ver. Vamos a ver el amanecer, nos vamos a comer, nos vamos a perder. Ey, yo soy Plas, pasiva y